Hola, familia, estamos de regreso con un nuevo video que creo que les va a ayudar. La semana pasada, algunos jugadores tuvieron problemas con Aplan. los metieron a la cárcel de Aplan porque pensaron que tenían más de una cuenta. Desde cuando estoy queriendo hacer este video porque, lamentablemente, ya tuve la experiencia también de lidiar con los de Aplan créame que se tardó un poco para que me resolvieran el problema. Cuando les platique qué es lo que tienen que hacer, tal vez escuche que estoy defendiendo a los miembros de Aplan, pero no es así. Simplemente les voy a dar una solución de la manera más fácil, en mi opinión, de que les puedan resolver su problema. Espero que nunca más tenga yo que contactarlos a ellos porque tenga yo algún problema, porque la verdad fue un poco doloroso y se tardó muchísimo. Pero al entrar al canal de Aplan, del Discord, he estado viendo qué es lo que dicen algunos jugadores, cómo se comportan algunos jugadores y cómo los miembros de Aplan les responde y qué es lo que les recomiendan que hagan. Así es que espero que este video les ayude para que cuando tengan algún problema, se les pueda resolver lo más pronto posible. Bueno, lo primero que tienen que hacer si tienen algún problema, y esto siempre lo recomiendo, entren al salón principal del Discord del barrio para preguntar si alguien tiene el mismo problema y para ver qué pueden hacer para solucionar su problema. Muchas veces si comentan que algo le está pasando en el juego, tal vez algún jugador ya le pasó lo mismo y encontró la solución. Pero si nadie les responde o nadie sabe cómo arreglar ese problema, se vienen al Discord de Aplan y se tienen que venir aquí al canal de Technical Bugs. Este en el de soporte, aquí es donde van a tener que dejar a saber cuál es su problema. Pero lo que yo recomiendo, familia, es que primero se vayan a la página de Aplan en el internet, entren aquí a la página. Se viene a la parte de abajo, aquí donde dice Submit Request, seleccionan aquí, aquí van a poner su correo electrónico, por ejemplo, barrio latino, aquí ponen de qué se trata el problema y aquí van a escribir lo que les pasó. Muchos jugadores no saben escribir en inglés, entonces lo que pueden hacer, se vienen al Google Translate y aquí pueden escribir cuál es el problema que tienen. Y vamos a dar un ejemplo. Escribí mi comentario y aquí lo voy a copiar. Y le puse que ayer por la noche, compré UPEX con mi tarjeta de crédito, pero no me acreditaron los UPEX. El cobro ya salió en la tarjeta de crédito. La hora de la transacción fue a las 8 de la noche y mi nombre de jugador es en es Espario Latino. Un ejemplo. Muy importante que describan el problema que tienen, la hora en la que pasó, porque tal vez tengan que revisar el blockchain eso les ayuda muchísimo. Y también cuál es su nombre de jugador en el juego. Por ejemplo, aquí escribieron mal. Ah, es que yo escribí mal. Y mi nombre de jugador. Ok. Una vez que ya tengan el problema traducido, lo copian. Se vienen aquí y lo van a poner. Le ponen que no son un robot. Les, tal vez les salga el captcha. Y lo mandan. Esto es todo lo que tienen que hacer por lo menos por dos tres días muchos jugadores se desesperan mandan un correo a las pocas horas mandan otro al siguiente día mandan otro si hacen eso familia cada vez que mandan un correo los mandan al final de la fila al final de la cola entonces pierden su lugar muy importante que entiendan eso sé que tal vez están desesperados especialmente cuando compran UPEX y no se los acreditan o compran una propiedad por dólares, estamos hablando de dinero real y a nadie le gustaría que nos estén robando el dinero, ¿verdad? Pero si empiezan a mandar correo tras correo cada dos, tres horas, nunca les van a responder. Y no estoy diciendo que los de hablan están en su derecho de ignorar sus correos, pero es lo que dicen en el Discord que no manden correo tras correo tras correo porque si no los mandan al final de la fila importante que entiendan eso lo que he visto o lo que he entendido una vez que manden el correo espérense unos dos tres días ahora si mandan el correo el jueves o el viernes los de hablan no trabajan los fines de semana así es que tal vez no les respondan si les va bien hasta el martes el miércoles de la próxima semana les llegaron un correo diciendo que recibieron su mensaje y que les van a responder en 24 48 horas. Lo más probable es que no pase eso. Entonces, si mandamos el correo, nos mandan un correo los de support diciendo que nos van a decir algo en un día, dos días. Espérense ese día o dos días. Espérense dos días después de que les llegue el correo de Aplan. y esto es lo que tienen que hacer a continuación. Se vienen el canal de Technical Box, pero esto es lo que tienen que hacer, familia. Pongan atención. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el video, son las 4:15 de la tarde, tiempo del Pacífico. Les recomiendo, y ahorita les enseño, que se esperen a que vean que Tati esté contestando preguntas de los jugadores. Ella es muy buena onda, me ayudó cuando tuve mi problema fue muy paciente le tuve que explicar como tres o cuatro veces cuál era mi problema cuando vean que Tati ya esté contestando a otros jugadores manden un mensaje y una vez más nos regresamos al traductor y le pondré yo algo así hola Tati tengo un problema con una compra de UPEX que hice hace cuatro días ya me, ya mandé un email a los de support hace cuatro días y aún no escucho nada al respecto Pongan y cuál es su nombre del jugador dentro del juego. Mi nombre de jugador es barrio Latino. Ya copiamos esto. Como mencioné, nos regresamos al Discord. Aquí lo van a poner. Aquí el mensaje. No lo voy a poner porque si no se van a reír de mí. Tati, tal vez se va a tardar unos 5 o 10 minutos en responderles. Tengan paciencia. Lo que hace ella es revisar su cuenta para ver si los de support ya ya les contestaron o si ya tiene alguna solución o tal vez les diga que haga otra cosa más una cosa muy muy importante y nunca se olviden de esto acá en esta sala de Aplan hay jugadores o personas que están monitoreando los mensajes de los jugadores y les van a mandar un mensaje privado diciendo que son Empleados de APLAN y que los quieren ayudar y que por favor compartan su billetera de, de Bitcoin o algo así. No se dejen estafar. Muy muy importante. Por ejemplo, los miembros de APLAN están en rojo. Okay? Los de APLAN normalmente les van a decir que ustedes les mande un mensaje privado, un DM o lo que yo hice con Tati cuando y que no me entendió, le, di, le pregunté que si podía yo mandarle un mensaje privado y créame que el 90% de las veces les van a decir que sí. Ah miren, si encontré el mensaje, primero antes de mandarle el mensaje privado le pregunté que si podía yo mandarle un mensaje y ella me dijo que sí. Entonces ya empezamos nuestra conversación. Ahora, lo que también quiero que entiendan, familia, es que los empleados de Aplan que están monitoreando el servidor del Discord, ellos no tienen nada que ver con el blockchain. Esos son los ingenieros, los programadores que viven en Brasil o que viven en Ucrania. Ellos son los que normalmente cometen un error, le aprietan un botoncito sin querer y se hace un despapalle entero. Entonces no los acusen, no los insulten, porque si hacen eso tal vez no los ayuden tan rápido. Normalmente entro unas 3-4 veces al día al canal para ver qué, qué cosas están pasando dentro del juego para informarles a, a la familia en el Discord. Entonces, se van a la página de Aplan, le mandan un email a los de Aplan, usan el traductor del Google. Una vez que les llegue el mensaje de Aplan diciendo que los de soporte ya recibieron su correo. Espérense unos mínimo unos dos días. Si no reciben ninguna otra respuesta después de dos días, es cuando tienen que venir aquí al Discord de Technical Bugs y van a poner que tuvieron un problema, el que sea, y ya mandaron un correo a los de soporte. Este es su número de, de jugador en el juego. Experiencia que Tati entre a trabajar. Ella entra a trabajar normalmente como eso de las 4 o 5 de la mañana tiempo del Pacífico. No sé si está en la costa este de Estados Unidos, por eso trabaja tan temprano. Se va a tardar un poco en contestarles. Cuando les conteste, tal vez les diga que los de soporte ya los contactó, ya les mandó un correo y que revisen su, todos sus folders en su cuenta del correo electrónico. Y si aún sienten que no le, les dio la respuesta que necesitaban, pregúntenle, le ponen así, por ejemplo, Tati, te puedo contactar o te puedo mandar un DM y lo más probable es que les diga que sí o no se lo manden, se va a tardar un poquito en contestarles y déjenle saber que están usando el traductor del Google para poder traducir del español al inglés para que también no se desespere ella porque quiere estar ayudando a todo mundo lo más pronto posible. Si Tati les dice o algún miembro de Aplan les dicen que los de soporte ya están están tratando de solucionar su problema, tal vez se van a tener que esperar otros 2, 3, 4 días. Le dicen que muchas gracias, que van a esperar y que si en 2, 3 días ven que no se soluciona el problema, que van a regresar aquí para dejarles saber ya que aún no solucionan el problema. Y les va a decir que sí. Y si pasa eso, después de 2, 3 días regresan aquí al canal, igual van a hacer lo mismo. Aquí en los mensajes van a decirle a Tati, hey Tati, hablé contigo hace dos días aún no soluciona mi problema este es mi nombre de el jugador dentro del juego que pues si los puede ayudar Te esperan a que les conteste y una vez más le piden que si pueden contactarla por mensaje privado y ahí pueden hablar con más calma. ojalá y contraten más programadores más ingenieros para que todos estos problemas que ven que muchos jugadores ponen aquí miren este Todavía está esperando. ¿Qué problema tendrá? No sé. Pero así está pasando. La semana pasada, unos días antes de la apertura de, de Queens, metieron a muchos jugadores a la cárcel. Fue un desastre. No, no, no. Todo el mundo estaba enojado. Los de Habla no decían por qué los metieron a la cárcel. Creo que dije que la apertura de Queens no. Fue la revelación de las colecciones de Queens. Muchos de ellos se perdieron la oportunidad de comprar propiedades de colecciones una vez que las anunciaron. Esperemos que muy pronto contraten más personas para que ayuden a los jugadores con todos estos problemas que tienen. Pero más que nada, tengan cuidado familia cuando pongan mensaje aquí. Si les llega un mensaje privado diciendo que son de miembros de Aplan. fíjense en el nombre. Si no los han visto jamás, tomen una captura como este jugador y compártenla acá y pregunten, oigan, ¿este es un miembro de Aplan. Y les van a decir si es o no es. Porque ya muchos jugadores los han estafado así. No está complicado familia. Pero hay que tener mucha, mucha paciencia. Pero bueno familia, espero que este video les ayude un poquito. Tengan paciencia cuando contacten a los de soporte. Recuerden que lo más probable es que estén en Brasil o en Ucrania. Si saben de otra forma más rápida de lidiar con los de soporte. y les ha funcionado. Déjenlo saber en los comentarios para que sepamos qué hacer cuando tengamos problemas con el juego. Ya casi llegamos a los 500 miembros del canal. No se les olvide activar la campanita porque cuando lleguemos a los 500, en unos, unos días después subiré un video explicando otra vez las reglas, qué es lo que tienen que hacer, por cuánto tiempo estará abierto este evento y cuándo será el sorteo. Y trataré de hacerlo en vivo. No se les olvide de dejarle un like y antes que se me olvide, voy a empezar a grabar una serie de tutoriales básicos sobre los Sparks. Sé que tengo como uno, dos, tres videos hablando de los Sparks, pero creo que para los nuevos jugadores es necesario que entiendan no solo cómo adquirir los Sparks, que creo que es lo que más he mencionado en esos videos, pero en sí qué propósito tienen. Aún muchos jugadores que ya tienen como dos, tres, cuatro meses en el juego Aún no saben en realidad cuál es el propósito del Spark y qué función tendrá en el futuro. Espero que esos videos cortos básicos les ayude un poco para ver si vale la pena para ustedes comprarlos, buscarlos durante la semana de Sparks, rentarlos o rentárselos a otros jugadores. Creo que ese video ayudará muchísimo, especialmente a los nuevos jugadores. Bueno familia, que tengan bonito día. Nos vemos despuésito en el metaverso.